Afterlife, después de la vida. Como hemos podido ver en las publicaciones Pulse 1 y Pulse 2, el todo sería una especie de superconjunto, organizado en conjuntos mayores, que a su vez están organizados en subconjuntos más pequeños, como si fuera la organización celular conformando un organismo completo. Aquí tenemos nuestro universo físico y el sistema que lo maneja. Estamos dentro de esta realidad no física que contiene otras realidades físicas. Infinidad de universos físicos. Estos son otros sistemas, otras realidades no físicas. Modelo de Tom Campbell. Cada realidad no física modelo de Tom Campbell, es un conjunto compuesto por subconjuntos, ahora nos centraremos en nuestra realidad no física, non-physical matter reality en inglés, donde está ubicado nuestro sistema, podemos ver que en nuestra realidad no física hay muchos, muchas realidades físicas, physical matter reality en inglés. Para poder localizar de forma conceptual nuestro sistema, debemos estructurar el mapa conceptual para situarnos dentro de este superconjunto. Vamos a superponer el modelo de Jürgen Ziu al de Tom Campbell. Primero veamos el modelo de Jürgen Zieu. Este sería nuestro sistema, donde tenemos las tres, cuatro, los cuatro niveles de, de consciencia donde el amarillo nuclear sería la fuente sería el, el quinto digamos donde eh, sería la estación de empalme o el enlace de empalme con el resto de frecuencias del espectro de frecuencias mientras que el 4 este amarillo oscuro sería nuestro sistema el sistema de esta espiga en la que está el 3 el 2 y el 1, el uno es el foco 1, la realidad física, nuestro universo. Y cada uno de estos oscuros son universos completos, distintos, dentro de un mismo sistema. Este modelo representa un solo realidad no física. Cada bola exterior pequeña de color azul oscuro sería equivalente a una realidad física, el modelo de Tom Campbell. Toda la capa externa de color azul oscuro sería toda la realidad física material, compuesta por un número masivo de universos físicos, que envuelve a toda la realidad no física, universos paralelos, etc. Fusionando el modelo de Jürgen Zhu y el de Tom Campbell, quedaría de la siguiente manera. Aquí vemos los sistemas de realidades no físicos. Aquí tenemos el realidad no físico nuestro con los cuatro niveles. Una vez ya tenemos los modelos fusionados, nos queda por ver el modelo de Frank Keppel, modelo de la realidad ampliada, para ver en qué parte encaja todo esto. El modelo de Frank Keppel está dividido en cuatro focos, donde foco 1 sería nuestro universo físico, foco 2 el mundo onírico, foco 3 la realidad más allá de la vida. Y foco 4 sería la fuente. La fuente, el foco 3, foco 2, la realidad física, foco 1. Una vez que hemos visto que está compuesto por realidades englobadas una dentro de la otra, pasaremos a fusionarlo con el modelo fusionado de Tom Campbell y Jürgen Seeu, en donde cada foco representaría una bola de color de cada espiga en el modelo de Jürgen Ziu. Foco 1, foco 1. Foco 2, el amarillo. Foco 3, azul. Foco 4, morado. Y este, que es el quinto, sería el modal o el intermodal que nos llevaría directamente al espectro de consciencia completo. El modelo de Frank Keppel, compuesto por cuatro focos, representa toda nuestra realidad física, y es tan solo una espiga en el modelo de Jürgen Zieu. La bola de color azul oscuro representaría todo nuestro universo físico, el cual, según Thomas Campbell, es billones de veces más grande de lo que pensamos. Recuerda que los modelos son herramientas conceptuales que nos ayudan a visualizar algo que no podemos ver y que por lo tanto no representa la realidad misma. Todos los modelos concuerdan en lo mismo. No son lugares físicos, estrictamente hablando, sino bandas de frecuencias dentro del todo o estados de consciencia. El modelo de enfoque de Robert Monroe estaría en el mismo lugar que en el modelo de focos de Frank Keppel. Según Tom Campbell, cada realidad no-física es una especie de laboratorio donde se experimenta con la consciencia de formas diferentes o diferentes protocolos. En nuestra realidad no-física se experimenta con la evolución espiritual. Cada realidad física tiene su propio conjunto de leyes y reglas que marcan la física de cómo está compuesta su realidad. Según Tom Campbell, nuestra realidad física es uno, de los más, es uno de los que más reglas tiene, por lo tanto, más dificultoso se vuelve. Según Tom Campbell, en una escala de dificultad del 1 al 10, nuestra realidad no física tendría un 8. A mayor número de reglas o constreñimiento tenga una realidad física o realidad no física, más alto es el nivel de evolución que se consigue. Nuestra realidad física está basada en el espectro electromagnético. El espectro de las ondas se mide en longitud de onda, distancia que existe entre pulso y pulso. 1. La frecuencia, número de repeticiones por unidad de tiempo de cualquier fenómeno o suceso. 2. Y la intensidad de radiación. El espectro electromagnético de cualquier elemento se extiende desde la radiación de menor longitud de onda, como la de los rayos gamma o los rayos X, hasta las ondas electromagnéticas de mayor longitud de onda, como las ondas de radio, pasando por la luz ultravioleta, la luz visible por el ojo humano y los rayos infrarrojos. Por lo tanto, en nuestra realidad física podemos encontrar toda la banda del espectro electromagnético, Incluido la del espectro de luz, nuestro universo físico. Por eso se suele decir que somos seres de luz, porque estamos experimentando dentro de esta franja de espectro, del espectro en nuestra realidad física. El espectro de luz visible es este de aquí, este arco iris, que sería el 0,05% de toda la el espectro que podemos ver que sería este y aquí está nuestro universo nuestra realidad física está compuesto por todo el espectro electromagnético hasta llegar a la escala de Planck o de la espuma cuántica espuma del espacio-tiempo en esta escala cuántica es donde se encuentran todas las bandas de frecuencias del espectro o longitudes de onda del todo. El espectro electromagnético solo representa a nuestra realidad física, mientras que todo el espectro de banda del todo, o absoluto, se entiende. Está en todas partes, en todas las realidades físicas y todas las realidades no físicas. Es la ciencia mayor, o el creador, o como lo quieras llamar. Por eso se suele decir que todo está contenido dentro del todo. Y nuestra realidad no física es tan solo una longitud de onda banda dentro de este espectro mayor que lo ocupa todo a nivel cuántico. Por lo tanto, volvemos a lo que decían, no son lugares físicos, sino frecuencias o estados de consciencia. El tejido cuántico es la base común en todas las realidades no físicas. Veamos un ejemplo. A nivel cuántico y en relación al todo, nuestra realidad no física sería la onda de color verde, realidad no física, dentro del espectro del todo. Una vez tenemos ya ubicado nuestro sistema, pasaré a describir el modelo de Frank Keppel. Recuerda que solo son modelos, por lo tanto, son herramientas conceptuales que nos ayudan a ver lo que no podemos ver. Keppel era un ingeniero electrónico de profesión, al igual que Robert Monroe. Según Frank, la realidad que él pudo ver, nuestra realidad física, se divide en cuatro focos, y los llamaba así porque se dio cuenta de que en realidad no eran lugares físicos ubicados en alguna parte, sino que eran lugares reales, ...pero que estaban contenidos dentro de la consciencia... ...por lo tanto, accedía a ellos... ...enfocando su consciencia en esos lugares. Para Frank, la división era bastante sencilla... ...y encajaba muy bien con el modelo de Robert Monroe. Y ellos dos coincidían en lo mismo. Solo veían seres humanos. Esto quiere decir que solo vieron consciencias de seres humanos... ...independiente de la forma física... O etérea que adoptaran. Para Frank, Foco 1 representa todo nuestro universo físico, planetas, galaxias, estrellas, nebulosas, etc. El cual fue creado en Foco 3 por todos los seres humanos. Mundo físico, dimensiones como la Tierra, Dimensiones intermedias, la 3, eh, dimensiones superiores, la 4, y mental o paraíso dimensiones, que sería el quinto. Foco 2 lo representaba como el lugar donde tenemos nuestros sueños y el cual es un universo personal es pura energía creativa, es nuestro propio universo, en imagen y semejanza al todo, cuando crea. Para Frank, foco 3 es el lugar a donde vamos cuando terminamos aquí, en el foco 1, nuestro universo físico, o cuando se produce el fenómeno que llamamos muerte, que según Frank, no es más que desenfocar tu consciencia en foco 1, para enfocarte a foco 3. Es un simple cambio de enfoque en la consciencia. Para Frank, Foco 3 es inmenso, mucho más grande que nuestro universo físico, inmensamente más grande, y está lleno de vida y seres humanos. Frank, Monroe, Campbell, Jargon describen este lugar de la misma forma. Aquí, en Foco 3, se reúnen las personas por su misma condición. Por ejemplo, los religiosos crean realidades según su sistema de creencias. Los más escépticos crean realidades según su dogma, etc. Foco 3 sería como una cebolla. Cada capa representaría un estado de consciencia. Las capas más grises y oscuras representan, la consciencias. representan las consciencias atrapadas en emociones negativas o pensamientos oscuros. Dando lugar a realidades más oscuras, mientras que en las capas más coloridas se encuentran las consciencias más creativas y positivas, dando lugar a realidades más alegres y llenas de luz. Para Frank, FOCO 3 es interminable y está compuesto de innumerables realidades que van desde los tonos más apagados hasta los más coloridos. En el modelo de Frank, FOCO 4 estaría representado por la fuente. Pero aquí hay que hacer un inciso, la fuente de nuestra realidad física sería algo así como el lugar donde se encuentran todas las consciencias en estado puro de nuestra realidad física, no es el todo. Hay que recordar que el modelo de Frank coincide con los demás modelos y cualquier visión mística y religiosa que haya podido tener cualquier persona. El foco 3. En las zonas más densas donde se encuentran las consciencias más pesadas u oscuras, estas podrían representarse como almas atormentadas o demonios, pero todas son consciencias humanas y ocupan una banda o longitud de onda del espectro electromagnético de nuestra realidad física. El objetivo sería ir ascendiendo a través de procesos evolutivos espirituales, por todas las capas de todos los focos hasta llegar a la fuente, la fuente de nuestra realidad física. Hay que recordar que dentro del espectro del todo también existen bandas de frecuencias que contienen las consciencias más densas, donde se reflejaría una realidad no física, completo, de oscuridad y densidad. Recuerda que el CERN hurga en el tejido cuántico y Jordi Rose usa la computación cuántica y no una antena de radio, así que están hurgando en el espectro del todo, quizá contactando con la longitud de onda más densa dentro del espectro del todo y no con una longitud de onda dentro de nuestra realidad física. Quizá por eso su naturaleza sea no humana y no tenga nada de espiritual. Un abrazo, amigos.